¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Referentes. Nosotros felices, contentos de llegar hasta sus hogares con una nueva edición. Cada sábado a las 19 horas en punto estamos compartiendo a nivel nacional y por supuesto a través de nuestras redes sociales a nivel internacional. Hoy en este programa Referentes vamos a compartir estudio con un gran músico que mediante su charango realiza grandes combinaciones con el jazz, rock y el folclore. Hoy en Referentes... Rasid Ale Para nuestra audiencia, nuestro invitado, Rasid Salim Alba Ale Nacido el 17 de agosto en La Paz, músico charanguista Bueno, y está con nosotros Rashid, ¿cómo estás querido hermano? Gracias. Qué gusto Un gusto, un placer, gracias por la invitación y gracias por la presentación No, para nosotros es... era importante tenerte en el programa por el Te trabajo agradezco. y la trayectoria que tú tienes Te agradezco hermano, muy gentil para servirlos. Bueno, vamos a estar 60 minutos compartiendo contigo Genial. y espero que puedas tocarnos al final del, del programa un temita, por claro, favor. Claro, cómo no, cómo no. Cómo claro no. que sí. Muy bien. A ver, vemos su biografía de nuestro invitado en esta noche. Rashid Salim Alba Ali, abogado y músico de profesión. Empezó su carrera musical hace más de 20 años dentro del folclore boliviano y posteriormente incursionó en nuevos géneros como el rock y el jazz. Tras varios años fue parte de grupos como Guara, Iruichu, Tiempo y Distancia y Andes Win. Dedicado al 100% de su tiempo a la música porque es más apasionante, pese a que también reconoció que a veces es ingrata, el 2020 se lanzó a ser solista con su disco titulado Anarquimarca, con la colaboración de los más destacados músicos del jazz y docentes del Conservatorio Nacional de Música Moderna en Bolivia. El material discográfico consta del 90% de composiciones y arreglos. Es una propuesta musical del charango moderno. Ahí estaba y nuestra biografía, los orígenes de nuestro invitado de esta noche y por supuesto quiero saber, querido Rashid Salim Alba Ale, cuéntanos el origen de tu nombre. Bueno, es medio, <risa> sí, complicado, mira, soy boliviano, totalmente boliviano de corazón, paseño yeah. y bueno, he elegido el instrumento boliviano, ¿no? Sin embargo, mis raíces son una mezcla, ¿no? Una mezcla en lo que es la parte árabe y también lo, la parte boliviana mis, mis abuelos por parte materna eh, son palestinos de la ciudad que no tiene tierra claro. ¿no? siguen siguen sí, sí. Eh, en este afán digamos de conseguir un estado propio uh -huh. y eh, boliviano por parte de mi padre Ah, mira, ¿tiene algún significado? Rashid? Bueno, eh, según lo que pude investigar, Rashid, me dicen que es el guía, el guía, esperemos Muy que por el buen camino, ¿no? <risa> ¿Y Salim? Sí. Salim eh, viene de sano también, sano, uh -huh. pero, pero la salud, y bueno, en la familia todos tenemos nombres árabes, pero la mayoría somos de ascendencia boliviana, digo. Ah, Qué bien. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo era tu infancia? Eh, interesante, interesante. Bueno, es, como todo niño, inquieto, sin embargo, siempre me, me gustó la música. Siempre traté, digamos, de encantarme por este lado del, de la vida, del arte, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, fue un, fui un niño tranquilo. Un, ¿Extrañas algo de tu infancia? Eh, bueno, cuando uno es niño no, no tiene tantas cargas, ¿no? tantas cargas sociales, tantas cosas claro. que uno anhela siempre, ¿no? Pero eh, no extraño tanto porque he tenido una infancia plena, entonces sí. en ese sentido estoy contento. Digamos. ¿Cuántos hermanos tenías? Eh, ¿tienes? No tengo hermanos, no, soy único. El único. Sí, el único. Ah, mira, sí. eras el consentido de, de sí. papá y mamá. Bueno, tengo primos con los cuales he vivido ah, y con los que he compartido mi vida, pero soy hijo único, digamos. ¿Cómo ingresaste a la música, Brasil? En colegio. En colegio, generalmente los profesores de música. Bueno, yo también tengo esa profesión. Claro. Eh, entonces, eh, han hecho una buena labor. Me han incentivado en el sentido de, de la motivación, ¿no? De la vocación. ¿Y por qué el instrumento del charango? Bueno, uno, eh, he ido um, tratando de... Eh, ver otros instrumentos. Primero he empezado con el psico, ah, yeah. con la zampoña. ¿Cuántos años con la zampoña? A los 11 o 10. ¿Qué tocabas? Mm, me acuerdo, eh, bueno, de los grandes maestros, ¿no? Yo siempre tengo el respeto por los grandes, etcétera etc. Claro, ¿no? pues. Entonces, y después ya pasé por la guitarra, luego el charango y me quedé sí. en el charango. ¿Siempre te gustó el folclore o u otros estilos musicales? Eh, es interesante esa pregunta porque mientras yo estaba en la, en la, en la promo, digamos, finales de los 90 en yeah. colegio, era pues eh, el boom de, de lo que es la movida rockera, digamos, claro, internacional, ¿no? Claro, sí, estaba, estaba todavía vivo Corco estaban los Guns N' <risa> Roses, estaban pues en su mejor en su momento, auge, claro. sí y yo estaba escuchando Rumillacta, digamos, ¿no? Y a mí me gustaba... <risa> Oye, pero qué lindo. Sí, a mí me gustaba lindo. otro tipo de género, y todos los compañeros de curso míos estaban, pues, eh, con el rock nacional, estaba de, de moda Lucas, me acuerdo, uh -huh, y claro. yo estaba encapsulado en mi mundo, digamos. ¿Cómo te sentiste identificado en la música? ¿En qué momento? Porque una cosa es aprender a tocar los instrumentos en colegio, claro. pero ya agarrarle es, es la particularidad del charango, de, de poder... Tener esa sinergia entre el instrumento y voz. Eh, yo creo que cuando empiezo a darme cuenta que mi vida tiene que tomar razón o sentido, digamos, por medio del arte ya eh, eh, entrando a la universidad o sea yo ya, ya interpretaba el charango yeah. sin embargo ya se eh, lo tomo eh, este instrumento como una carrera porque eh, trato de proponer algo o por lo menos decir algo digamos en el sentido de que eh, es importante eh, conocer al charango como un instrumento claro. boliviano y andino pero también con grandes exponentes no sin duda no y ahora dime tú tu... ¿Cuál fue el primer tema musical que agarraste en Charango? Uy, acuerdas? no me acuerdo, no me acuerdo, no. pero sí debe ser... Pero eh... del que más... Eh, no me acuerdo en conexiones, pero hay varios, ¿no? Mm, mm, dos palomitas, no sé, o, o si no puede ser, los temas que estaban de moda, ¿no? Por ejemplo, Los Carcas también me gustaba, cuando era Ah, muy niño. bien, sí, no, yo como soy como re fanático. No, de como los que carcas. no, pero antes que muera Ulises, ¿no? O sea, <risas> tienen Los Carcas también sus etapas, ¿no? Claro, justo esta noche están en concierto, nuestro canal está auspiciando y después del programa estaremos con todo el equipo de producción allá en el Teatro al Aire Libre, por si acaso, ¿no? Así que termine de ver el programa y se puede ir todavía si vive aquí en la ciudad de La Paz. Y ahora, cuéntame, como tú dices, ¿no? Estabas tú con el charango, pero a la par eras joven, eras jovencito, sí, entonces... Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué hacías en tus ratos libres? ¿Salías con tus amigos? ¿Hacías algún deporte? Eh, bueno, básicamente no. Me he dedicado a la música, ¿verdad? me he dedicado a la música, a deporte no. Eh, salía con los amigos, sí. Y, eh, la etapa más linda de mi vida en cuanto a estudios ha sido la universidad, más claro. que el colegio, yo lo veo así. ¿no? Sí, me ha gustado más. Hay gente que le gusta mucho más el colegio que la universidad claro. y, y bueno, eso depende de cada persona. A mí razón. la universidad igual. Creo sí, que es creo que estamos estilo, ¿no? ahí, ¿no? <risa> Diferente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, mira, Lindo Rashid tenerte acá y conocer un poquito más de tu vida y bueno cómo ha sido ese ese salto que tú has dado porque una cosa es ya aprender a tocar el instrumento. Que a cualquier joven le puede gustar, pero ya hacerlo de manera profesional como tú lo has desarrollado y que ahora tienes esa experiencia y toda la gente te conoce por ese trabajo extraordinario que realizas y el talento que tienes. Gracias, hermano. Gracias por lo que tú me das, por las palabras tan, tan significativas. Sin embargo, estoy en el plan de promoción. Es, eh, te, seguramente vamos a hablar luego. O sea, necesito promocionar más, necesito que la gente claro. conozca un poco más de lo que yo hago. Uh -huh. Pero yendo a la pregunta, me doy cuenta cuando voy picoteando carreras. Porque claro, eso te, te cuento un poco, he ido eh, primero he estudiado antropología, que sí, que sí, ah, ya, sí, sí. Y no, no no he terminado en la UNSA, todo en la UNSA, todo la UNSA, UNSA, todo en la UNSA. y no no he terminado, me he cambiado de carrera, medicina imagínate ah, nada, claro. tiene que ver, nada tiene que ver con sí, medicina yeah. y al final de cuentas, bueno, en ningún momento dejó la música, siempre claro. tocaba en las peñas, al fin eh, he logrado visitar la peña Naira que la peña Naira claro. es, es la universidad ha sido la universidad del folclore sí, sí, eh, sí. quizás el, eh, los últimos meses he logrado interpretar algo en la peña pero eh, en el folclore eh, la peña Naira ha tenido su, su gran peso, ¿no? y los escudos, marcatambo, las penas claro, turísticas, claro. Que las peñas turísticas pues que que centro de la, de Exacto, de o la Paz. sea, iba el turista, se sentaba y degustaba de la música, perdón, degustaba de los platos o si no de las bebidas y eh, la música estaba siempre presente. Ahora las peñas son diferentes. Claro. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido la primera vez que te has subido a un escenario? ¿Recuerdas ese momento? Estaba eh, nervioso. Sí, ¿cómo? mira, yo creo que el momento que uno pierde los nervios del, eh, es el momento que uno está, o sea, des, o sea perdido en, el, en cualquier tipo de profesión porque claro. esa es la vida, esa es la esencia. Sí. No, o sea, tú seas lo que, lo que sea, seas abogado, ingeniero, arquitecto, seas músico, si tú no prácticamente no te desvives y te, te emocionas, te pones nervioso. Sí. No tiene sentido, digamos. Claro. Pero uh, yendo al primer momento, sí, me puse nervioso y creo que... ¿Dónde era? Eh, eh, justo fue en, Mar en Marcatambo, fue. Yeah. Eh, ¿Cuántos de forma años tenías? Debe tener unos 18 años. años. Sí, ¿Cómo 19. te dijeron? ¿Te emocionaste? Me emocioné, te dicen, claro a a que tocar? sí. Oh, claro que sí. Y los turistas son muy eran muy respetuosos en esas épocas. Bueno, hasta ahora, ¿no? O sea, venía gente mayor y te escuchaba lo que tú hacías. no ah, sí. Se callaban. Tú no podías, digamos, uh, interpretar algo y no, no había charla de por medio de ¿no? ellos. O sea, el público, ah, el público europeo claro. es muy, muy respetuoso yeah. Y eso me encantó, las luces del escenario y todo lo que conlleva claro. el arte ¿no? Y de ahí ya, sí. directo, ya, ya no ya de los y No quiero bajarme más, digamos, claro. pero eh, esperemos que... Y tu el... público tampoco lo quiere, Ojalá, así que eso, está, eso es muy bueno, ¿no? Y, bueno, ¿terminaste estudiando Derecho? Sí, sí, como te decía, estábamos en... ¿Dónde estábamos? En Medicina Estábamos en Medicina, y de Medicina tampoco terminé. Medicina es una carrera muy linda, pero es muy noble, pero es muy fuerte. Entonces eh, hubo la, la disyuntiva si continuar. O, o continuar con la música, porque ya no podía hacer las dos cosas. Entonces decidí por la música y en mi familia, tú sabes, antes, o sea, claro. era músico, tenías que tener... Generalmente el 90 o 80% de los músicos bolivianos, mi criterio personal, eh, tienen otra profesión, claro. ¿no? Otra profesión. Y no sé si es bueno o malo, eso es eh, punto de debate, pero después ya me entré a, a la facultad de Derecho... Concluí yeah. Derecho, soy abogado y bueno, al final de cuentas eh, eh, ejerzo muy poco, pero respeto mucho la, la profesión. ¿Te llenan va. de satisfacción? Eh, la música, sí. Ah, ya. Yeah. Sí. De hecho, va a ser a por el papá, seguro, la mamá. Sí, la mamá, la la mamá, que la mamá porque que... yo vivía... Yo vivo, era tu yo, mi mí es un encanto, mi mamá es, es mi padre y madre para mí, yeah. porque yo no vivo con mi padre, y Pedro, ella, ella es quien me ha apoyado en todo Ella fue quien me compró el primer instrumento sí, Ella es quien me apoyó en el arte Y bueno, al final de cuentas lindo. Soy lo que soy gracias a, a, a mi madre Yo creo que todos, todos somos gracias a nuestros, claro. a nuestros seres queridos ¿no? No, Sin duda, ¿no? ¿Le has, ¿Le has compuesto alguna canción a ti eh, no, alguna vez? No, pero, pero tengo que hacerlo Es un, <risa> un asignatura pendiente Es un reto, ¿no? Sí, el tema que voy a interpretar al final del programa Está en honor a mi abuela ah, sí. A mi abuela, que también ha sido mi madre entonces, yeah. eh, eh, se llama Blanquita, ella se llama Blanquita. Entonces, eh, ese tema pendiente de interpretarle a mi madre un tema, de componerle, es lo que me falta. Ah, qué bien, sí. qué lindo, ¿no? ¿Y has tenido alguna experiencia, así, en tus inicios, en el escenario, así, que, que te han marcado y que... Porque generalmente, cuando sos inexperto, pues, hay, hay de todo, ¿no? Hasta el dueño que te quiere menospreciar. Sí, eh, no, existe todo. Y tienes todo. que lidiar con eso porque es tu sueño, al final. Existen Entonces, muchas cosas, existen muchas cosas que... Que al final de cuentas uno tiene que sobrellevar. Bueno, al final de cuentas el sonido, siempre yo he tenido problemas con con el problema técnico, ¿no? Entonces, los sonidistas muchas veces, eh, esas veces no entendían las cosas como, como eran claro. y no eran lo suficientemente profesionales. Sin embargo, eh, son cosas que han pasado y que uno también tiene que saber sobrellevar, digamos, ¿no? ¿Un escenario que te ha marcado así en tu vida profesional? Eh, bueno, eh, varios escenarios que me han marcado. Cuando realicé el viaje a Dinamarca, eh, tocamos en un festival a Noruega, si no me equivoco, en uh -huh. un festival eh, en Oslo. Y fue un interesante lo que la gente también apreció. Porque yo viajé con salsa. Wow. Sí, con salsa, con charango. Yo viajé haciendo otro tipo de música. Y era un experimento, ¿no? Era bueno. Porque... Eh, hablando de mi música yo he tratado de digamos después de conocer un poco el folclore, porque nunca se llega a conocer a profundidad claro. no nunca nada pero después de, de, de poder conocer un poco he tratado digamos de sí, eh, meterme al mundo de la fusión claro el mundo de la fusión y creo que he fusionado con varios géneros mm, del, del mundo sí, yeah. y entre ellos la salsa con lo oh, yeah. cual viajé, sí Ah, qué lindo, y, y, y este instrumento muy particular, el charango andino boliviano, sí. me imagino que ha sido también bastante de, de pensar y de, y de poder trabajarlo muy bien para poder sí, fusionar sí. con los otros géneros internacionales. Eh, bueno, sí, fue la invitación de Leo de a quien eh, viajamos con un proyecto llamado Pachongo, y se, se trabajó bien en el sentido de que se, se, eh, se fusionó el charango con, con la salsa, pero después eh, se trató de, de, de afinar ¿no? El, el proyecto claro. y se incluyó el charangón que es más grande que el charango o el ronroco como conocemos ah, yeah. y actualmente tienen un charanguista muy virtuoso que también ha continuado en el camino de la salsa y el son ¿Qué piensas del folclore? Estimado? El folclore pues sí. boliviano es mi vida, yo soy un charanguista y el instrumento es pues, folclórico sin embargo hay mucha gente que, que, que me, me dice bueno al final... ¿Qué haces eh, tocando jazz, digamos, o claro. tratando de fusionar con el rock o con otro tipo de, de música? Yo, lo único que les digo, bueno, no soy el único, hay muchas, muchas propuestas, sin embargo, eh, mi propuesta es personal y el instrumento no hace al, al género, claro. porque si hablamos, por ejemplo, del saxofón, el saxofón es un instrumento que, digamos, básicamente está en el mundo del jazz, ¿no? Y también en el mundo, en el mundo clásico. Claro. Pero los peruanos lo adoptan sí. y es parte de su cultura. <risa> y nadie dice, ¿por qué toca saxofón en el folclore. Claro. ¿no? Igual la caja peruana, ¿no? La caja peruana es un instrumento que nace en Perú y eh, después se exporta a España. Y en España, Paco de Lucía eh, le da su gran sentido claro. con el flamenco. Y nadie dice, ¿por qué? Este instrumento, los puritanos no dicen si la caja debía estar en Perú, pero con el charango pasa eso. Pero ¿Por, le qué tocas, ¿Por qué tocas otros géneros? no? Entonces, eh, yo creo Porque que... Porque los queremos cerrar un poquito, ¿no? Eh, yo creo que hay espacio para todos. En la Viña sí. del Señor todos hacen todo. Qué la, la gente que la gente que eh, calampea, yo respeto mucho ese género. Eh, eh, la gente que fusiona, la gente que hace folclor comercial, la gente que... Eh, o sea, existe claro. para todo. ¿no? A ver, ya para cerrar este bloque, ¿cómo, nar cómo nace Anarquimarca? A Narquimarca nace porque... Eh, tuve una época en mi vida donde yo fui totalmente anarquista con el sistema en el ya. sentido musical ah, mira. Ah. sí en el sentido musical, no creía en, en, los, en, la, en, en un gobierno digamos, ni en, una, ni en una estructura básicamente entonces, luego mmm, hago un análisis de, de mi ciudad de La Paz y veo que ya. es un tanto anárquica también, ¿no? o sea cuando tú, pese a tantas cosas que existen eh, digamos, tantas eh, normas viales, por ejemplo te doy un ejemplo, eh, oh, la coyuntura mismo, la idiosincrasia de nosotros los claro. niños, entonces estamos llenos de anarquía Sí. ¿no? entonces cruzamos las calles cosas que no se debe hacer no se debe hacer pero le dan sentido y le dan esencia a nuestra paz, claro. a nuestro país Regalamos con las marchas que hay justamente claro. la semana pasada había artísimas en el centro paseño, pero es parte de la esencia, si no hubiera las marchas no fuera la paz. ¿también? Y tú cuando te sales, sales de, de, de, de, de La Paz y Bolivia pues extrañas hasta las marchas Sí, sí. cierto, ¿no? Mira. Sí, entonces eh, por eso mmm, vi yo en el, en el Anarquimarca como título para mi Primer álbum de solista después de 20 años. Muy bien, mira, sí. mira, qué lindo, qué lindo, y esperamos escuchar también parte de, claro. de, de, de esa primera ópera prima que tuviste. Claro, en este, claro que sí. Para poder conocer un poquito más. Querido, nos vamos a ir a una pausa, estimado Rashid, pero al volver quiero que por favor me respondas por qué solamente tocar y no cantar. Ah, ya, genial. ¿Okay? Muy genial. bien. Pausa y volvemos con mucho más. Está con nosotros este maestro, músico charanguista Rashid Ale. Volvemos con mucho más de referentes. Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más el programa de referentes. Estamos en este sector de tertulia. Estimado Rashid, aquí hemos puesto con la producción la fotografía tuya hace una semana y la gente va comenzando a escribir en las redes sociales. Tenemos varias preguntas, algunas un poquito picantes y la hermenéutica es que si no te quisieras responder, te tomas un sorbito. ¿Te parece? No ¿Te gusta el vino? Sí, sí, cómo no. ¿Por qué brindamos, Adelante, Rashid? Hermano, por la vida, por la vida, porque la vida es, es hermosa. Muy bien. Sí. Y por el talento de los músicos y sobre todo los que realizan o trabajan con la herramienta que es un instrumento boliviano, como Gracias. el charango. Salud. Sí. A ver, la primera pregunta, listo y preparado, mira. A ver. Me dicen. Rashid, te mandan saludos desde la ciudad de La Paz. Ya. Roxana Pérez dice: ¿Qué fracaso o oh, qué fracaso ha moldeado tu vida? Eh, justamente lo que te contaba los estudios ¿no? uh, la parte vocacional uh -huh. me doy cuenta que ahora eh, 100% yo vivo de la música sí entonces uh -huh. me he dado cuenta que bueno no sé si era eh, no no sé si verlo como fracaso pero al final de cuentas eh, no continuar con una con una carrera o con una profesión eh, bueno al final de cuentas eh, te das cuenta que lo tuyo a la fuerza es esto no la música claro. no entonces eso eso el fracaso te ha llevado a que estés donde estés. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Lo, a ver, vamos con la siguiente pregunta, estimado Rashi. Pati Gómez, desde Cochabamba, manda un saludo al programa. Gracias, Patti, por acompañarnos. Dice que ve todos los sábados junto a su familia. ¿Has dedicado indirectamente una canción a alguien? Sí, sí, varias, varias canciones. Eh, bueno, en primer lugar... Eh, eh, He dedicado canciones pues a, a mi familia, soy muy querendón, soy muy familiar yo. Sí, he dedicado a, a los seres que se fueron sobre todo, ¿no? A, a mi tía, a mi, a mi abuela, digamos, entonces eh, eh, pero a una mujer en especial también, ¿eh? a mi pareja, como no. Sí, ¿verdad? sí Ahorita eh. vamos a ver porque hay, hay mucha fanaticada y sobre todo féminas Cuando tengo invitados varones, sí, te cuento que en las redes la gente pregunta de todo A ver, Bueno, eh, voy a saltar esta preguntita para ver, para que vayamos con esa línea Dice Luz Cárdenas desde La Paz Dice que, bueno, has, has tocado en diferentes escenarios donde tu público eran personas del extranjero ¿Te has enamorado de alguna extranjera? Eh, enamorar no, pero sí. Eh, Has chequeado por ahí. Sí, sí, como no. Son, son muy lindas, son muy lindas. Las extranjeras tienen su, su, cada cultura tiene su, su belleza, ¿no? Y, pero sí, son muy lindas. Pero enamorarme no, no. Mira una pregunta del departamento de Santa Cruz. Viviana Roca dice: ¿eres enamoradizo, Rashid, Mándame un saludo, por favor. Viviana, Viv saludos, saludos. Sí, soy enamoradizo, como todo, como todo, no sé, bohemio, ¿no? Porque soy un tanto bohemio. Sí, y ¿Salud, salud por eso Salud, salud, claro, claro, salud por claro el sí. amor Salud por las noches de bohemia <risa> sí, también. Que son también interesantes Sí, sí, sí, <risa> se aprende mucho salud. ¿Qué cosas harías urgentemente Si te quedara solo una semana De vida? Uy, muy fuerte día sí, sí, sí, muy fuerte eh, no sé, a ponerme... Si dar una semana de vida, ¿qué es lo que harías? Eh, ponerme a cuentas. Es importante ponerse a cuentas con la... Con, bueno, también las económicas, ¿no? Pero cuentas, yo creo, eh, sentimentales con todas las personas que puedas, ¿no? Muy bien. Mauricio Peña nos manda un gran saludo. Dice, tengo 19 años, estoy aprendiendo a tocar el charango. Un gran abrazo para tu invitado, dice para Rashid. Dice, ¿con cuál músico le gustaría colaborar y por qué? Es una linda pregunta, me gustaría, bueno, eh, con el disco que, con el último disco que he sacado, el, he tenido la suerte de tener la colaboración de grandes personas que he admirado mucho y que han llegado a ser amigos, ¿no? Luego vamos a hablar quiénes están en mi trabajo. Eh, creo que nivel Bolivia he cubierto todo, modesta parte, con todos los maestros, por lo menos ellos, ellos me han colaborado a mí pongámosle de esa forma, uh -huh. eh, me gustaría salir un poco afuera y, y ver otro tipo de músicos, el entorno de musical jazzístico del exterior Estela Carapi de la Ciudad del Alto te mando un gran saludo, dice Oscar qué fachero tu entrevistado ahí ya tienes admiradora también no, de la Ciudad del Alto y me dice ¿Es fiestero, Rashid? Eh, eh, bueno, sí, cuando se tiene que festejar, se festeja. Cuando se tiene que, cuando se tiene que llorar, se llora. ¿no? Y, hay momentos para sí, todo. Sí, hay momentos ¿no? para todo. Y no, no, no vivamos en el futuro, vivamos el presente. Muy bien. Vamos a ver, en esa misma línea, nos pregunta Leticia Miranda de la Ciudad de La Paz, si usted pudiera salir de fiesta con una cantante una cantante, ¿con quién le gustaría y por qué? Bueno, entonces creo que voy a tomar en esta ocasión. <risa> Salud. No, no ¿Tienes así que... algún amor platónico eh... dentro del rubro eh, bueno no artístico? No, no que yo sé, pues no, digamos, pero admiro mucho a la mujer. La mujer es la creación más bella, ¿no? ¿Estás en pareja? Sí, sí, sí, sí, como no, tengo la, vivo con la madre de mi hijo. Ah, qué lindo. Sí, sí, sí. Y, pero salud antes. Salud también por, salud. Por, la, por la madre de tu hijito. Sí, por sí, tu hijito. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hijito? Eh, mi hijo ahora tiene seis años. Ah, eh, sí, tengo otro hijo que tiene 18 años, con él no vivo, pero, pero eso no quita la belleza de las mujeres. Por claro. Muy bien, salud, adelante, salud. por favor. ¿Qué es lo primero en que te fijas de una mujer? Dice Lupe Villa Méndez. Wow. Eh, la Lupe está ahí. Wow, la Lupe está candente, ¿no? Bueno, <ríe> eh, me gustan mucho los ojos. Eh, bueno, como todo varón también su figura a, atrae. Sin embargo, creo que lo que enamora es el carácter, ¿no? Uh -huh. Si al final vas a concretizar una pareja, el, el carácter es clave. Si pudiera ser un alimento... ¿Cuál escogerías Catalina Ramos desde Cochabamba? Mm, un alimento, la carne tiene proteína quizás la carne <risa> Ah, muy bien preguntado sí. por eso salud, salud, salud ¿Eres de comer así de sí, todo sí, o me te gusta, cuidas mucho? Mm, trato de cuidarme pero me gusta mucho comer, me gusta salud uh -huh. Qué bien, mira tenemos varias preguntas. Uy, uy, uy. Ah, bueno, Se ya... Más Tú ¿no? ya has respondido... Sí, sí, sí. Tú ya has respondido. Eh, preguntan, Oscar, ¿tu entrevistado es casado? Si no, presentámelo, dice por ahí de Cochabamba. no, no sí no eh. tienes me imagino como todo músico no cuando vas a tocar no falta ahí las señoritas que, que, que se enamoran del artista no sí o sea la, la, la gente es muy muy efusiva y ese es lo, lo lindo del arte es lo lindo del arte claro. eh, en el mundo del jazz eh, sin embargo acá en Bolivia por ejemplo la movida yeah. es muy muy cómo te podría decir eh, segmentada en el sentido de que no es popular pues o sea claro seguramente en la, en, la, en la música más popular eh, y es peor este problema de, de, de, de, de la llama? fanaticada ¿no? seguramente que sí. a ver la ultimita por favor porque nos vamos a ir a otra pausa comercial Carla Pérez dice ¿te has enamorado de alguna fan? ¿saldrías conmigo? Atentamente, Carla, de la Ciudad de la Paz. Wow. No Saludos, Carla. Qué saludos. Fuerte. No, sí, fuerte, fuerte. Eh, primero que no, nunca me he enamorado de una fan, ¿no? Pero, pero al final de cuentas es... Eh... Es parte de la vida también tener una pareja y admirar a la mujer, pero no, bueno, saludos Carla. Ah, muy bien, has pasado muy bien nuestro sector de tertulia. Sí, sí. Más bien solo una preguntita la quería responder, sí, esperemos sí. que me la cuentes después de esta pausa comercial. ¿Cómo que no? Si te arribas, aunque sea internamente para conocer. Sí, sí, sí. Salud. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de referente porque está con nosotros nuestro amigo, músico, charanguista, Rashid Ale. Salud. Salud. Gracias por acompañarnos, estábamos hablando internamente, te he reconocido porque, bueno, lastimosamente nos hemos conocido así de lejitos, pero nos saludamos un día en un evento bastante triste para tu familia, pero yo fui porque tenía una jefa, que es ya. Yandira Claros, que sí. le mando un beso, un abrazo, una gran, gran amiga amiga y es familiar tuyo. Prima hermana, prima hermana, he vivido con ella, he vivido con ella. He sí. aprendido muchísimo de ella, es una gran profesional. Qué lindo, es una gran mujer y bueno, al final... Espero de... ver el programa, le mandamos un abrazo y Sí, gigante, un abrazo para Yandy, sí. La sí, quiero mucho igual. Sí. <risa> ah, mira, cómo es, justo cuando estábamos en media entrevista y comenzaste a hablarme, ahí a... Uh, eh, tuve un poquito más Yo, de recordar sí, y decir, el flash. ah, sí, lo vi a él, sí, te, nos saludábamos. Sí, era, ¿no? era, era un velorio, ¿no? Era un sí, velorio. Sí, sí, sí era sí, un velorio. ¿no? De todas maneras, gracias por, por uh -huh. el calor humano, gracias por asistir. Uh -huh. Digamos, siempre es bueno estar en todos los momentos. Qué chiquito es el mundo. Sí. ¿No? Mira, imagínate, sí, porque no tenía ni idea. Sí, pero bueno, acá estamos ahora disfrutando de que de tu ¿La compañero? estás pasando bien? Oh, genial, genial. Qué lindo, sí. qué bueno. Tenemos nosotros ahora este sector de bitácora, a quien vamos a pedirte que puedas ver el monitor para yeah. que eh, veamos las siguientes fotografías y nos vayas contando, por favor. Adelante, producción. ¿Qué te parece esta uy, imagen? Uy, mira esa foto. ¿Aquí? Sí, ahí estoy. Esas son mis primeras armas, pero las primeras deben tener como 10 años. Ah, ya, perdón. Eh, sí. a ver. Son como, ¿Dónde estabas tú, Rasito? ¿Cuál era? Eh, Él. estoy, el de las ampollas. No, no, no, no, no. Ese, ese... ¿El sí, de sí, sí, el de lentecitos te Estaba mal de la vista, pero... No ahora estoy bromeando, me... pero parecías menonita, así bien blanconcito, ¿no? Es que luego me he ido bronceando y ahora estoy... Nah. <risa> ya, pasa a todo es... ahora. Sí, sí, sí, sí, pero lo que, pasa, lo que pasa es que esas, esas épocas yo tenía unos ocho años, debe ser o 10. Claro, ahí con tus lentes, ¿sabes? Sí, ah, 8 años o 10. Y ahí estaba empezando la música, empezando, pero textual, digamos. Ah, mira, pero... Sí, sí, sí. Pero bien, bien, como... O sea, no me has mentido entonces tus respuestas, ¿no? Porque me dijiste que estabas primero sí, con la zampoña, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, luego el charango estaba... ¿Quiénes a son que... ellos? Ellos los? Son mis amigos, sí, el del charango es un, sigue, sigue en, la, en la música y ya. está en Brasil. Él. El de la guitarra Adolfo se llama está en Cochabamba. El de la percusión falleció Uy. y el otro perdí el, el dato del. De ¿Qué colegio estabas? Era el Pedro Poveda, si no me equivoco, estaba en primaria. Ah, sí. Mirá. Y después ya me cambié de colegio al cardio Versículo. A ver, vamos viendo la siguiente fotografía, por favor, a nuestra producción. Ah, ya. A ah, mirar ahí, interesante. Ahí estoy con Poncho. Sí, ese Pucho. es en el catamarán, este es en ya, el. Ya más jovencito, ¿no? Sí, ya debo, ese es mi, También mis segundas armas, ya no las primeras. <risa> claro, ya. Sí, ahí así. estoy tocando para turistas, justamente en el, en el. Había un barco turístico que cruzaba el lago Titicaca. Ah, qué lindo. Estamos en el barco, sí, en el barquito. Un, bueno, es una lancha, ¿no? Y estamos tocando para turistas, folclore, digamos. Qué genial, qué linda foto, además. Ahí todo jovencito, pero. Agarrado de su instrumento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí es. Ese es el primer grupo que tuve ya. el el sí, formal, primer, más o sí, menos. Sí, formal. ¿Qué se llamaba tu grupo? Esto, en, en honor a la cultura mollo, a las ruinas de Iskanguaya. Ah, mira, bien, sí. bien. Y bueno, ahí estoy. Es mi primer charango también y es mi primera, mis primeras armas. ¿De dónde han sacado las fotos? Interesantísimo. Ah, mira. <risa> Para que veas, tengo sí. una producción igual, bastante. Potente, tiene su power ahí, Mel, Vivi ahí, que son parte del equipo. A ver, la siguiente imagen, por favor. Ah, y estoy ya tocando ya jazz. Estoy con el Segada, el ah, personaje, el del. El, el, bueno, es amigo, ¿no? Estamos ahí con, con el grupo Andes Swing está Félix Andes Swing sí Andes Swing ahora te, ahora te cuento ese proyecto después está Efraín Blas y Edwin Mendoza músicos de nivel todo ah. mundo todos todos todos claro. los músicos de nivel digamos qué lindo qué lindo en el telonius. cómo llegas a Andes Swing eh, hablaremos un poquito de Andes Swing Ande Swing es este este trabajo que lo tengo acá en mi mano este trabajo Andes Swing este este trabajo de acá ese trabajo se realiza, si no me equivoco, el 2012 y contiene, sí, acá, una vez más, y contiene, digamos, eh, la fusión de lo que es el jazz y el folklore en el sentido de que yeah. ha habido muchos, muchos acercamientos, ¿no? Te, te cuento un poquito Bolivian Jazz, por ejemplo, ¿no? claro. que los admiro mucho. Sin embargo, ah. este proyecto ha, ha también un poquito tratado de juntar. Hay cuyaguadas, ah, hay genial, silla después encontramos caporal con el jazz. Qué lindo. Entonces se, se ha tratado de fusionar a nuestro estilo y hemos participado en varios festivales. De, gracias a la invitación de la organización del FestiJazz Y nos ha ido muy bien Sin embargo, eh, el grupo ahora está en un statu quo total Pero ha sido un primer paso para incursionar el jazz Qué lindo, qué lindo Era interesante el charango y el jazz, ¿no? Y sobre todo esa música de tremendos profesionales sí, y artistas sí, grandes músicas, grandes Que son músicas. parte de la historia de la música También importante en nuestro país A ver, la siguiente imagen en nuestro sector de Bitácora Aquí en el programa Referentes ¡Wow! ¡Ah, la familia! ¡Uh, mira! Qué lindo. Mi hijo, mi, mi esposa... ¿Qué está, se llama tu esposa? Man, Dania, Dania, sí. Dania ¿y sí, tu bebé? Sí, mi bebé se llama como yo, Rashi. Ah, sí. mira. ¿eh? Y ahí estoy yo, ahí está mi tía que falleció, lamentablemente, ahí está, ni nada más la del medio. ¡Qué linda imagen! Sí, y mi tía falleció recién hace dos meses con este problema de la, de la pandemia y mi sobrina, qué linda foto. Qué lindo, qué linda, sí, qué linda foto. ¿no? Sí, qué linda mira, foto. La familia ahí, ¿no? Esos recuerdos que son parte de la historia sí, que son se parte de la vida. Son parte de la vida, vida, ¿no? Y en la memoria de cada uno de la, de la gente la que los quiere mucho. A ver, la siguiente imagen, por favor. Uy, ahí está la familia. Otra vuelta, mi, mi esposa, mi hijo. Y bueno, ahí estamos en mi, mi pequeño estudio, ¿no? Que tengo mi espacio, digamos. ¿Ya? Sí, donde puedo hacer música. Ah, mira, ahí ¿Qué ahí le dices está. a tu esposa? No, que la, que, la, que la amo y que, ah, que tenemos un niño, un niño hermoso. Nuestro niño es, es un niño bello, que tiene sus... sus, sus quisiera cosas. que estudie música? Eh, que sea como tú. Quisiera que sea un hombre feliz. Y quisiera que pueda realizarse en la vida y que pueda ser funcional al, al sistema. ¿no? Él, él tiene un, un problema. Eh, bueno, en realidad no es un problema, sino es una, una condición. Él es ¿El autista, Ejito. sí, él es ah, autista. Entonces, este problema, este problema del autismo es un problema que hay que, que, hay que socializarlo bien. Claro. Eh, no, es, no, es una, no es una discapacidad, pero se tiene que tratar como tal. Uh -huh. Mira, a ver, veremos otra fotografía, por favor. Sí. A ver, tenemos un video preparado por la producción. Soy la mamá de Regis Salim. Pues estoy orgullosa de que le guste la música contarles que cuando él era adolescente en el colegio tuvo la suerte de tener una profesora que le enseñó a tocar el charango y desde esa época le empezó a gustar, se enamoró de este instrumento de tal manera que tocaba todo el tiempo, ensayaba, le gustaba, estaba en casa siempre con el instrumento. Después fue mejorando, en el colegio le apoyaron a algunos profesores, hasta hoy en día. Luego oh, tuvo lindos pasajes, lindos recuerdos en la música. Por ejemplo, viajes, viajó a Noruega, fue bueno, una experiencia linda para él. También tocó en peñas, tocó en grupos, tuvo su banda. Y le, le encantó todo este arte musical. Luego, oh, cre, en el hogar creció con el cariño de mío, de sus, de sus tíos, tías, primas, primos. Y actualmente con su familia que le apoya. Ese es el resumen de un artista. Hola, soy Daniel, pareja de Rashid. Y en este video quiero que sepas que me siento muy orgullosa de ti, que te aprecio, te admiro, y te amo mucho. Eres un gran artista, eres un gran padre, eres un gran compañero de vida. En estos años juntos me he dado cuenta que eres como un Quijote del arte musical, que con tu charango y tus cuerdas Has trascendido los géneros musicales. Te deseo siempre lo mejor y siempre te voy a apoyar, mi gran compositor boliviano. ¡Qué lindas palabras! Mira, y las imágenes igual de tu hijito. Sí, sí. ¡Guau, sí, wow, qué lindo, qué lindas! Qué, qué, ¡Qué conmovedor! Sí. Te digo, sí, o sea, me, me sí. conmueve, tu producción, tienes que, no, se, se lleva la flor, te digo, o sea, maravilla, saludos a la, la, a la producción, porque qué? Porque mi mamá con la voz quebrantada, ¿no? Imagínate, esta es una sorpresa que me dan y mi pareja, y mi pareja que me apoya, ¿no? De manera pública, pucha, les agradezco, estoy totalmente agradecido. ¿no? Guardié Ale, sí, guardie. Guardié Ale, guardié es un nombre árabe también, rosa significa. Ah, mira, sí, Qué linda tu mami. Sí, rosa significa y bueno. Qué orgullosa además en las palabras. de Sí, no, contar. mi mamá, mi mamá como te decía al principio del programa es mi madre, madre y padre a la vez porque ella, ella me ha sacado adelante, ¿no? Sí, ¿no? en la vida. Y, y, y, y, ¿no? y, y las palabras como si fueras todavía un niño chiquito, ¿no? Te sí, sigue, ¿no? es que tú sabes que las madres siempre están ahí, ¿no? Hasta cuando somos mayores, bueno, de eso se trata también, esa es su misión en la claro. vida. Claro. No, y de tu esposo igual. ¿No, Dani? Aquí sí, sí. siempre se dice que la pareja tiene que ser el pilar fundamental. No es que la mujer está detrás o delante del varón, sino está a tu lado. Y creo que han sido palabras muy sinceras también de ella para ti. Sí, o sea, bueno, al final de cuentas uno, yo creo que la pareja las escoge, ¿no? Y bueno, es importante también tener este, este tipo de, de química con las personas con quien vas a compartir tu vida. Uh -huh. ¿Qué le puedes decir a esta cámara a tu esposa? Eh, bueno, que gracias por el apoyo y que si bien eh, la música es algo tan importante en mi vida, eh, la familia también lo es, ¿no? Y no es necesario uno u otro, no... no, no. En este tipo de relación ella me apoya 100%. Y aquellas relaciones donde, que he escuchado donde dicen o la música o yo... O, o tu arte y yo, entonces eh, creo que es una relación que no, no va adelante, es eh, una pareja está para apoyarse en todo sentido. Muy bien, me quedo con esas palabras, una pareja está para apoyarse en todo sentido. Nos vamos a una pausa y volvemos ya casi finalizando el programa, me prometiste una canción blanquita, sí, sí, sí, por sí, favor, sí, sí. Sí, después sí. del corte estamos también ya en esta recta final. Gracias por acompañarnos ya casi en la recta final de referentes. Estoy seguro que ustedes están disfrutando estos 60 minutos con mi invitado, así, al igual que yo, con Rashid Ale. Voy a decir completo, así, el estilo uh, súper, como todo artista, ¿no? Rashid Salim. Alba Ale Uy, que sí. <risa> Cuéntanos a ver de tu producción discográfica, por favor. Eh, mira, te cuento así, sumamente, sumamente rápido, pero totalmente eh, concreto. Esta producción la saco en plena, en plena pandemia, el 2020 cuando sí. estábamos todos, eh, todos encapsulados en nuestros, en nuestros hogares. Claro. Y lo saco de manera virtual. Luego lo, lo, lo tienes ahí, hermano. Claro. Ese es, este, este, sí. este disco es tuyo, te lo obsequio ah, mil, gracias. Gracias. para ti. Gracias, con gracias, cariño. Gracias, gracias, gracias. Y he tenido el honor, digamos, y el placer hacer de tener a grandes músicos como, como acompañantes o como parte de ellos. Muy bien. Todos, la gran mayoría, 90% son músicos profesionales en el mundo del jazz, son docentes del conservatorio, muchos ellos, muchos ellos también están reconocidos. Quisiera nombrarte sí, algunos. Claro, adelante. Edwin Carrillo, por ejemplo, es, ha sido mi, mi, mi productor, digamos, y en la guitarra eléctrica están nombres que, bueno, todo mundo debe conocer, David Aspi Franco que Efraín Velázquez, Martín Castillo, en el bajo está Efraín Blas, Raúl Flores, Edwin Mendoza, en los teclados está Ever Peredo, Diego Bayón en las guitarras acústicas está Trifón Rodríguez, en las quenas está Willy Zulcata, Zampoña, Félix Rodríguez, saxofón, Roberto Morales y en el Bombo y Reco está Omar Barra uh -huh. y en el eh, Gustavo Valdivieso en el Bombo Achaqueño, Fernando eh, Taboada en la caja, bueno son grandes músicos es un sueño cumplido sin embargo hay que estoy en el plan de la promoción porque por toda la pandemia no he podido claro. promocionarlo y, y eso es ¿Tienes su... redes sociales? ¿Estás tengo, tengo ¿Cuáles en son para que la gente te estoy siga y en pueda Facebook, adquirir? También? Estoy en Facebook, estoy en Instagram también eh... Estoy como Residale uh -huh. tengo un canal de YouTube también, estoy como Residale tengo varios videos en, en el canal eh, de actuaciones y bueno, mi disco está mi disco está en las plataformas, claro, claro. actualmente yo he tenido el, el gusto de, de sacar un disco al... La, a la, a la, no sé si a la venta, cuando está a la venta, pero eh, también están las plataformas, uh, actualmente el, la, la música se vende por plataformas, ya el claro. CD ya se nos va a despedir. ¿no? Es sin duda, sí. ¿no? ¿Qué les puedes decir ya casi en la recta final a los músicos, sobre todo a los jóvenes bolivianos que están incursionando en este instrumento que es tan hermoso como el charango? bueno, eh, el charango es un, un gran instrumento es un, es un instrumento maravilloso y la música es amplia, no dividamos la música, que aquí es el folclore, que esto es el rock que esto es el jazz, no, la música es una sola y si podemos tomar elementos de varios de varios géneros musicales y hacer nuestra propia música genial, eh, si vas a eh, si, por ejemplo si vas a interpretar un instrumento y piensas que vas a ser millonario al, a la entrada, es mentira pero hay que seguir perseverando y la música es hermosísima. Eh, hay que seguir adelante, eh, nunca se termina de aprender y adelante con nuestra música y nuestro folclore sobre todo. optimista ¿qué nombre le pondrías a la composición de tu vida? Eh, qué buena pregunta. Creo que sería el nombre de mi madre. Está interesante porque ella me ha ayudado en todo. Eh, sin embargo, habría que ver que... Hay otras cosas también tan importantes como la madre, como es la patria también. Claro. La patria, la madre, eso es eh, lo que nos enseñaban ¿no? nuestros padres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, querido Rashid Salim Alba Ale, músico, charanguista boliviano y sin duda estuvo aquí en el programa Referentes. ¿Te parece si nos despedimos? Con ese tema blanquita, claro, para que puedas no, tocar, por favor. Cómo no, cómo no. Nos preparamos sí, entonces sí. y nos despedimos con este tema. Gracias a toda Bolivia que nos ha acompañado en Referentes. Adiós, hasta el próximo sábado.